Módulo académico de aprendizaje Telecomunicaciones Unidad didáctica 3 Redes de datos y su integración con las TIC En la tercera unidad didáctica se estudian las redes de datos enmarcadas en el estándar internacional OSI Interconexión de sistemas abiertos Las funciones protocolos de comunicación y dispositivos de red más comunes de cada capa. Se enfatiza en el impacto de Internet y las redes de convergencia de última generación en las tecnologías de la información y la comunicación TIC. Aquí se analizan las prestaciones y la funcionalidad de los equipos e infraestructura de redes de datos, con el propósito de evaluar su eficacia en diversos escenarios de aplicaciones y servicios de usuario final, enfatizando en los que tienen incidencia en el sector transporte. Esta unidad les será de gran utilidad a la hora de establecer conexiones y configuraciones básicas de redes de datos, cableadas e inalámbricas, necesarias para aportar en labores administrativas y logísticas propias del perfil profesional del tecnólogo en operación integral del sector transporte. Es de vital importancia el estudio de las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación relacionadas con el desarrollo temático y competencial de la unidad didáctica a la hora de implementar y establecer parámetros operativos en redes de datos genéricas. A nivel específico se han concebido dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera reconociendo las redes de datos y su inserción en las TIC y la segunda, implementando redes de datos.